Esto es para... Es un accesorio. Eh, un accesorio para... para encadenado. Tú un sabes que todos le buscamos la vuelta. Con la, el tema Eso la no fue Vianel que te lo puso De la ahí. mascarilla fue como, Vianel, como, sí. Como, está o sea, bien. Vianel, ¿lo ven ahí? Para... Eso es un mensaje subliminal. Sí, este hombre correcto. está encadenado. No, Vaniel, eh, eh, Vianel me mandó uno muy hermoso ah, también. Ah, Yo bueno, lo que no me sí. lo pongo aquí, pues no va a tener la cadena. <ríe> sí. <Para> así, lo, <ríe> cadena no. Bueno, miren, señores. En las nacionales de hoy, leímos... Una información de Haití y quiero que me pongan mucha atención porque voy a retraer comentarios del pasado advirtiendo los peligros que significa relajarnos y hasta dejar en un último plano la situación por la que atraviesa Haití en estos momentos. Ustedes saben que hemos replicado de que Haití tiene años que concluyó los mandatos de legisladores y demás funcionarios electos y que no existe allí un, una institucionalidad estatal porque incluyendo el propio presidente se supone que cesaba hasta febrero de este año. Ya se proyecta que habrán elecciones, más un referéndum para la reforma a la Constitución y que cae muy bien yo comentar esta reforma de Haití que se pretende en septiembre, porque Carolina me hizo una pregunta fuera del aire, si está vedado, la participación electoral de haitianos aquí y en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que en Estados Unidos próximamente se están eligiendo y están participando dominicanos. Y yo les digo, todo aquel que haya adquirido la nacionalidad dominicana y por ende haya adquirido los requerimientos que exige la Constitución y las, y las leyes, que siendo extranjero decida, de forma permanente vivir en el territorio, hacer arraigo aquí familia y demás y domicilio y ese periodo de unos 10 años que también se le computan a aquellos descendientes de dominicanos que viven en el extranjero si quieren venir aquí a participar como dominicano en elecciones. Te voy a poner un ejemplo, el caso de Ramfi Trujillo. Que no es Ramfi, sino Domínguez Trujillo, ¿verdad? Trujillo. Eh, Ramfi, el Ramfis candidato que no. Que Nieto fue, de Trujillo. Nieto de Trujillo, que fue una discusión que aquí la sostuvimos por muchos días. Pero el caso de Haití, señores, y hablar de reforma a la constitución, que ellos han pretendido que es una trama de la, de la, del orden internacional que no han asumido con responsabilidad la solución de Haití en Haití porque desde siempre lo que se ha establecido que debíamos de ayudar a Haití a restablecerse. Pero en qué restablecer, no solamente de los daños causados del 2010 por el terremoto. La infraestructura que ustedes saben, colapsó el Palacio Nacional de Haití. La Casa de Gobierno colapsó en aquel momento, ¿lo recuerdan? Es decir, es reconstruir como un verdadero Estado, las instituciones que le dan forma y vida a todo Estado, partiendo del de orden gubernamental. Cuando esto se rompe es donde entra el Estado fallido de Haití. Allí no hay con quien hablar ni ponerse de acuerdo. Allí dominan grupos de, delincu de delincuentes, diría yo, familias poderosas, unos que se dedican al tráfico de drogas, al tráfico de armas, de personas y a todo lo ilícito que usted pueda imaginar. Con esa información que quiero que me la coloquen nueva vez, es necesario que el pueblo dominicano advierta, procure, pedirle, al presidente Luis Abinader, que le ha correspondido gobernar nuestro país en este periodo, que ponga atención a lo frágil, a lo delicado que es la situación de falta de institucionalidad y de sosiego en Haití. Por la muerte de un policía, nos llega la información, el propio cuerpo policial, lo que hay, lo que queda ya de policía. Ha devuelto como una especie de venganza y ha remetido contra el pueblo civil y hay unos 15 muertos. Es lo que se plantea en esa información. Si por favor producción la, la coloca, que fue la que nosotros en esta mañana la, la diéramos, y partiendo de esta situación, de lo que se está viviendo en Haití, ojo, pongo en remojo todo lo que pudiéramos nosotros decir, cuestiones que no me gustaría luego de que se nos dijera, se lo advertimos al gobierno. Es que con esa situación que se da en Haití, hay una cuestión que nosotros hemos criticado, que es un tal plan de contingencia migratoria, porque hay grupos por años forzando a que se convierta en una guerra civil en Haití, que promueva definitivamente la estampida hacia República Dominicana, de cientos y cientos y miles de haitianos buscando protección y salir de ese desorden. A lo cual del pasado gobierno criticamos que se enfrascaron en un plan y un estudio supuesto para tener un plan de contingencia migratoria para cuando eso sucediera. Es decir, que fue un plan macabro, muy bien orquestado por la... Por los grupos internacionales que decidieron abandonar Haití a su suerte y pretenden de esta forma que República Dominicana sea el receptáculo o pivote para que reciba esa carga en la cual nosotros estamos más que seguros sería infructuoso y una situación difícil en tiempos de pandemia, en tiempo de regulación econó económica para la República Dominicana, cargar con ese problema, si así la clase internacional permitiera o siguiera el trayecto que se sigue por algunos grupos que están propiciando que se convierta en una guerra civil en Haití. Cuidado con eso, al presidente y autoridades manden a proteger la frontera. Gracias a Franci por... Su...